ya no aguanto más. Solo quiero fumar. No me gusta esta vida, me voy a matar. Me voy a matar. Déjame en paz, solo quiero fumar, ya no me importa, nada, Solo bici cash, perras me quieren tumbar Voy veloz, nadie me va a frenar, les dolió, se vale sobar Me quieren muerto, es algo normal, cantar para la calle, consecuencias trae Mi corazón el frío, solo quiero drogar, tanto tiempo en vicio Ya es hora ya, estoy en estado terminal, estoy en estado terminal ya no aguanto más, solo quiero fumar No me gusta esta vida, me voy a matar No me gusta esta vida, me voy a matar Conmigo no es real Ya, ya, solo me quiero matar Ya, ya, fumaré mucha hierba Ya, ya, solo quiero alucinar Solo por mi tal Estoy hija de puta Solo pienso en mi muerte Maldito día que pude conocerte El Corazón, solo muere y muere No puedes sacarte, no puedes sacarte ya no sé qué hacer, no me importa nada Solo fumaré, uno oh, voy oh, a fumar ya Ya no aguanto más, solo quiero fumar No me gusta esta vida, me voy a matar Cush, cush, ya yeah.